El proyecto Wikipedia es una colaboración con voluntarios locales que, por medio de una app gratuita para dispositivos Android, relevaron los datos de 71.000 redes Wi-Fi de Buenos Aires. La obra se realizó por primera vez en 2015 en Tallinn, Estonia, donde viven los artistas. Allí realizaron recorridas en bicicleta y a pie y recolectaron 23.000 redes Wi-Fi. La obra trata sobre la exploración de la capa de red de infraestructura que conecta a los ciudadanos a Internet su densidad, y lo que significa para comprender cómo es una ciudad en la actualidad. Con este proyecto intentan señalar la dimensión digital y el espacio invisible de comunicación y creatividad de sus habitantes. En el proceso de recolección se descubrieron muchas redes que aún mantienen el nombre por defecto del proveedor de internet, pero también otras redes con nombres creativos, políticos, comunicativos y que cuidan de su Wi-Fi. El espacio de 32 caracteres disponibles para darle nombre a una red se convirtió en un mini Twitter específico para su ubicación. Para los artistas esta es una nueva manera de hacer una fotografía de la ciudad que tiene espacio y tiempo, donde lo que es más interesante para ellos es el uso no diseñado de la tecnología. La realización de este proyecto justo antes de las elecciones presidenciales en Argentina añade interés a los nombres de las redes Wi-Fi, impreso de forma tal que rememora las antiguas guías telefónicas.